Y gracias a Mali Vitale, que está con nosotros, para quien pide un fuerte aplauso. Pero que no sea yo el único que aplaude. Y ese aplauso es por su perseverancia, porque lo llena uno de energía impresionante. Saludos para Florencia Pelufo, para Claudia... Claudia... No. Gasitua Soriano, ay Dios mío, pensé no que no lo iba a decir, saludos para Lucero Larte que está conectada desde hace rato, Joan Sebastián, bueno todo el mundo, el equipo humano y técnico del virus de la felicidad, un programa que inspira y que lleva energía positiva hasta sus hogares, en este momento en el que estamos guardados es muy importante que nos llenemos de energía positiva y de felicidad porque eso fortalece nuestras defensas y eso es lo que hacemos aquí. Meterle energía positiva a nuestro cuerpo para que ningún otro virus entre en una jornada maratónica de 40 días. Edison, varón, bienvenido, aunque no te veo. Edison. Sí, es una, es una cosa rara, pero eh, <risa> yo, sí los estoy, yo sí los estoy viendo. ¿Me escuchan? Edison, ¿dónde estás? <risa> no. Estás hablando desde el, el cielo? cielo. Bueno, sí te escuchamos claramente, pero no te podemos ver. Entonces... Mientras vemos a Erison, pues vamos a saludar a Mali Vitale. ¿Cómo te gusta más que te digan, María? ¿Laura o Mali? Apodé hace unos 15 años y estoy feliz con ese nuevo apodo. Así que sí, Mali. Mali, ahora entiendo por qué tienes tantos seguidores y es que eres muy consciente de ellos y muy pendiente de ellos. Y es la manera en la que te lo agradecen estando ahí contigo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh, sí. Pues le, le, le uh -huh. contamos a la, a la gente que, que no sabe que duramos como una hora tratando de hacer la conexión en vivo hasta que gracias a la perseverancia tuya, Mali, lo logramos. Te felicito por ser tan tan perseverante y eso lo inspira, y lo inspira a uno a hacer así también, ¿no? Y Gracias por la paciencia que me tuvieron, pero tienen que entender que en este momento hay 15 posibles suscriptores de YouTube mirando este video, más mil y pico de Facebook al mismo tiempo y desde todos los lugares del mundo, así que para mí vale la pena. Claro que más sí. Más los de no. ustedes, que son unos cuantos miles también. De uno en adelante ya vale la pena. <risa> Muy el bien. Hecho, el hecho de, sen, de sí. sentir el, el apellido de Mali, de María Laura... Conocida más como Mali, el hecho de sentir tu apellido para nosotros es fundamental. Vital, vital. Vital, vitalidad de Italia, de Italia, mucha vitalidad. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir contigo aquí en el Virus de la Felicidad, ¿no? Sí, habíamos estado hablando del desdoblamiento del tiempo y del doble cuántico y. Y bueno, fue muy intenso y la invitación de hoy era hablar un poco de cómo se crea la realidad, pero obviamente lo que importa es el tema que los convoque a ustedes y lo que los convoque a, los, a las personas que están viendo. Eh, prefiero, como siempre, darle prioridad a eso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren hablar? ¿Qué es lo que les interesa? Así que ustedes dirán. Pues... Hay mucha gente que quedó con ganas de más de los temas pasados, pero entonces eh, vamos a dejar que tú pongas el orden. Si primero hacemos un recuento de lo que hablamos la vez pasada y luego pasamos al okay. tema central que nos tienes preparado o lo hacemos a la inversa. ¿Qué te parece mejor? Eh, bueno, me gustaría escuchar las dudas que ustedes escucharon de las personas entre la última entrevista y esta, si hay algo que quedó pendiente y, o si hay algún tema que a ustedes les haya quedado pendiente y después largo yo. ¿Qué les parece? Bueno, Edison, ¿tienes alguna a, a, a, pregunta? Así está bien. Eh, bueno, en la retroalimentación de la más reciente conversación con Mali, ah, hablábamos de aquel doble cuántico, el, el que es que no sé si el término es aparece, que esa era otra de las inquietudes de, de, de integrantes de la comunidad del virus de la felicidad. El, el doble cuántico aparece, siempre está llega cuando nosotros lo necesitamos, el doble cuántico eh, en nosotros lo podemos accionar o simplemente es, a, eh, es un ente que no tiene control del cual nosotros no podemos ejercer ningún poder, ninguna fuerza. El doble cuántico es um, un ente autónomo del cual nosotros no podemos ejercer ningún control a ver, vamos a ponerlo en algo eh, en, en plano concreto para ver si lo podemos entender mejor es una manera de procesar información nuestra, nosotros, somos nosotros procesando información en otro espacio-tiempo somos nosotros mismos divididos en dos maneras de percibir diferentes yo ahora estoy hablando con ustedes y al mismo tiempo mi doble cuántico está percibiendo información del entorno, al mismo tiempo pero es inconsciente, o sea, es como si yo dijera que al mismo tiempo que estoy escribiendo en un procesador de textos o mirando un video, mi computadora en otro nivel está procesando información, ¿sí? Que yo ni me entero, es inconsciente para mí. Es inco o sea, la máquina está procesando en otra velocidad otra información mientras yo estoy escribiendo algo o mirando un video, ¿sí? Estamos procesando al mismo tiempo. ¿sí? Entonces mi cuerpo físico procesa en una velocidad y mi doble energético procesa cuánticamente en otra velocidad. ¿Para qué? Para, para que yo a, a, a partir de mi conexión con el entorno que la hace el doble cuántico justamente, me trae información para que yo permanentemente esté en equilibrio con ese entorno. Entonces ahora como tengo calor me saco el saco porque el doble cuántico me hizo transpirar y ahí me equilibro. ¿no? Yo de repente, mientras hablo con ustedes sin darme cuenta, me voy sacando la ropa o me la voy poniendo de acuerdo a si hace frío o calor. Es casi automático, ¿sí? No lo, no, lo, no lo estoy pensando, me estoy concentrando en la conversación con ustedes. Pero mientras tanto, por el instinto, ¿no? me llega como algo que me hace que, por un impulso, una reacción, yo me saco el suéter porque tengo calor. ¿Sí? Entonces somos dos todo el tiempo. El consciente que está procesando mientras habla con ustedes y, y mi, mi, mi, yo misma, procesando en otra velocidad, ¿sí? e, en esa velocidad capto información del entorno. Y me llega por instinto o por intuición y entonces con esa información permanentemente me equilibro para poder seguir sobreviviendo. Antes al doble cuántico o al, bueno, digamos, eh, a ver, esto siempre existió y en este momento estamos coexistiendo no con el doble cuántico que procesa información cuánticamente. ¿sí? Entonces yo tengo un cuerpo energético que no lo puedo tocar, no lo puedo... Eh, oler, no lo puedo ver, pero coexiste y procesa cuánticamente información. Entonces, si no estuviéramos permanentemente intercambiando con el doble cuántico, no podríamos en este momento estar vivos, ¿Sí? porque el doble cuántico no nos permitiría que el cuerpo se estabilice y se equilibre con el entorno. Es el que permanentemente nos permite sobrevivir y tiene programas de supervivencia básicos en su memoria, como cuando yo les hablaba de la memoria de una PC, pero imagínense que no está en un espacio físico esta memoria, está en la partícula onda de información en, el, en, en lo que nos rodea, ¿sí? está en lo que antes llamaban materia oscura. Y ahora dicen, no, no hay algo que, un vacío, digamos que ese vacío, que antes llamamos vacío, está lleno de información y energía, no el vacío original, que ese es otro tema, el inicial no pero digamos todo lo que nos rodea es un gran no imagínense como un gran espacio como un gran chip de computadora, una gran memoria donde cabe infinita información y nuestro doble cuántico en ese espacio procesa durante 40 días toda esa memoria y va viendo qué respuestas nos puede traer para sobrevivir o sea de esa memoria que nos puede servir para sobrevivir y esto pasa todo el día, todo el tiempo, en el fragmento 25 de cada segundo, nuestro cerebro inconsciente tiene como un efecto de aceleración y percibe más información, es lo que llamamos en la publicidad la información subliminar, que sí. ¿no? llega información pero no nos enteramos, pero sobre todo intercambiamos información durante el sueño REM, ¿sí? que ocurre después de 110 minutos de, de, de más o menos ¿no? de, de comenzar a, a dormir, en donde hay mayor intercambio entre hemisferios. Y el doble cuántico está repasando todo lo que hicimos durante el día y nos trae respuestas, que trae de, ese, de esa gran memoria y nos lo deja en el agua del cuerpo. Partícula onda de información. Viaja más rápido que un pez. Va muy rápido. Es como cuando yo les hablé el otro día de que si de repente ustedes eh, alguien les tira una pelota y la van a atajar, ustedes no dijeron voy a atajar la pelota. No, directamente ponen las manos y tienen un reflejo. sí Los reflejos eh, funcionan así, son automáticos, son estos programas que el doble cuántico tiene para que nosotros permanentemente interactuemos y eh, no, nos, no nos sucedan accidentes o, o hagamos cosas y funcionemos en automático todo el día, todo el tiempo. La mayoría de nuestro día es en automático, ¿no? Hay pocos momentos en los que realmente estamos como en el, en el presente sin hacer cosas en automático, porque, por ejemplo, si ustedes estuvieran Caminando y están hablando por teléfono, están pensando lo que van a decir en el teléfono, las piernas caminan, pero ustedes no le dicen al pie, adelante un paso, no, va solo, ¿no? Es automático. Son programas que sí. fueron grabando a medida que fueron creciendo, ¿sí? Entonces tienen todos los programas que ustedes grabaron mientras fueron creciendo, todas las habilidades que fueron desarrollando, por ejemplo, jugar al tenis, jugar al fútbol, eh, ¿no? todas esas habilidades uno las tiene grabadas porque las grabó durante su vida. Pero también tenemos la memoria que viene genética y también tenemos la memoria animal, como por ejemplo lo que puede estar guardado en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? que es esta, este, este reflejo de matar o morir. Si a mí me, me están por matar probablemente yo reaccione de una manera muy animal y no controle mis actos. si, si Yo siempre pongo el ejemplo este que si yo me estoy... Estoy eh, ahogando y viene un bañero en el reflejo, probablemente intente <risa> hundir al bañero para sacar la cabeza y respirar. Y ahí no estoy pe pensando humanamente que el bañero no se muera, pobrecito, no. Si directamente lo voy a hundir, voy a sacar la cabeza y tratar de sobrevivir. Entonces, si nosotros no, no sabemos cómo funciona el doble cuántico, no sabemos cómo funciona este procesador, eh, es más difícil, digamos, que aprovechemos la información que nos puede traer que sea apropiada para nosotros. Entonces nos puede traer, por ejemplo, reacciones del pasado que nos hacen mal. Por ejemplo, si yo tuve una infancia con mucho miedo, entonces me asusto de todo y soy miedosa, y bueno, y eso queda grabado en la memoria y me la paso la vida con miedo. ¿Por qué? Porque tengo una reacción del pasado que quedó ahí grabada y no sabría cómo, cómo salir de esos programas que quedaron grabados, ¿no? Y así con un montón de cosas. Eh, o Por ejemplo, gente que tiene pánicos de subir aviones o que lo muerda, o, o, o pánico a, a un perro, o, o claustrofobias, y son programas que quedaron en la memoria grabados y automáticamente se disparan y nosotros con nuestro cerebro consciente no llegamos a calmarnos, porque lo primero que surge es toda esa información que viene a través del agua del cuerpo, que son memorias de supervivencia básicas y programas reactivos muy animales. Entonces, antes al doble cuántico lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? El Alma, subcon, subconsciente. Antes de la guarda. Sí, el subconsciente. Un sí. montón de nombres. Sí, ¿sí? Mi, mi, Pero bueno, básicamente ahora, lo, ahora empiezan como científicamente a investigar de qué va esto. Es una frecuencia de energía e información, donde está guardada toda la memoria de supervivencia básica. Y como ahora está este cambio de ciclo y hay más información disponible, por las explosiones solares y por llegar al, al fin de un ciclo solar, como explicaba Bernier, entonces tenemos mayor posibilidad de darnos cuenta de estos programas. Como bien lo muestra la película Matrix, que es una ficción, pero no es tan ficción en realidad, o sea, está bien, está, está este, editado como un cuento, pero como una película, pero en realidad salirse de la Matrix tiene que ver más con darme cuenta de cuáles son mis programas super, de supervivencia básica, ¿no?, que me controlan la vida, básicamente, o que me manejan la vida, para bien y para mal. ¿no? Porque muchas de nuestras enfermedades son reacciones que no nos son funcionales. Que yo les había contado la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando les conté de, de las anginas, de la infección urinaria, ¿no? De, sí. de cada sintomatología física puede ser que sea una reacción nuestra para equilibrarnos, o si no simplemente puede ser que el doble cuántico nos trajo respuestas que eran para animales o para otras eh, personas que no somos nosotros, porque está guardado en una memoria. El doble cuántico va a una memoria común, no va solo a la mía, de cómo yo sobrevivo, sino que va a la memoria de supervivencia universal, de, de los, esos programas que están guardados. Es como si yo dijera, va a buscar al procesador lo que viene bien para mí, pero no es nada más lo que yo guardé. Hay otros usuarios guardando cosas en esa memoria. Eh, eh, cuando ustedes entienden cómo funciona, o sea, cuando ustedes entienden de términos de cibernética o hablan en términos de tecnología, casi que se puede entender perfectamente cómo funciona también este procesador. Vale, pero entonces eh, definitivamente no podemos eh, ejercer un control sobre el doble cuántico, ¿no?, eh, eh, eh, ¿cómo es esa relación mía con el doble cuántico? ¿Cómo, ¿Cómo la comprendemos? Qué buena pregunta. Bueno, es aprender a entender cómo funciona, es aprender el lenguaje. Algunas personas usaban los sueños, ¿se acuerdan? Para entender qué pasaba en el subconsciente, ¿no? Eh, entonces trataban de, por ejemplo, si yo tengo una pesadilla y me doy cuenta que en la pesadilla, eh, por ejemplo, no sé, perdí algo. Eh, en este caso, no sé, perdí, a ver, alguien se murió en mi sueño, pero en realidad por ahí lo que a mí me pasó es que perdí la billetera y en mi billetera estaban todos mis documentos o me robaron la cartera, estaba mi celular, mis documentos y para mí eso lo vivo como, como un drama terrible y después sueño que se muere alguien o sueño que perdí otra cosa y estoy muy preocupada y estoy todo el sueño buscando, bueno, esas imágenes que voy procesando es porque el inconsciente no distingue realidad y ficción. Entonces, que yo haya visto una película en donde alguien se muere o se pierde algo, o que yo lo haya vivido en realidad, para, para este plano de, de, de frecuencia, energía e información, es lo mismo. Va a ir a buscar respuestas que me puedan ser útiles a mí. Va a ir a buscar a esa memoria, a ver dónde pueden estar guardadas esas cosas que o dónde pueden estar guardadas esas cosas olvidadas. Y va a recorrer muchas imágenes y muchos espacios de memoria. ¿no? Entonces, si yo antes de dormir me hago la pregunta, por ejemplo, como le hice yo, ¿no? ¿Dónde dejé la llave del auto? Porque estuve dos semanas buscándola y no la encuentro. Y dije, bueno, a ver, yo en general uso todo esto de comunicarme con mi doble cuántico antes de dormir justamente de una manera contraria. O sea, lo que hago es entregar mi día, entregar todo lo que viví, que me, las cosas que me preocuparon, los juicios de valor, si hubo alguna discusión, una preocupación, una pelea, o como, como hizo la novia de mi hijo que entregó justamente el examen que iba a dar al día siguiente y le fue bárbaro porque justo le preguntaron lo que, lo que ella había estudiado. Pero bueno, básicamente lo que yo hago antes de dormir, como sé que cuando voy a dormir le entrego al volante al doble cuántico, le entrego volante al otro procesador, al que es más rápido, acuérdense que habíamos hablado de un millón de veces más veloz que mi mente consciente, entonces... Es muy importante el momento previo al adormecimiento. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, eh, dónde pueden estar las llaves de mi auto. ¿sí? Y probablemente o a la otra mañana, o durante el sueño, o durante los próximos 40 días, van a suceder cosas que me van a ir o oh, por casualidad, me van a hacer o recordar, porque me van a venir de golpe, o van a hacer, me van a ir llevando para que termine encontrando donde dejé la llave del auto. A mí me ha pasado. ¿no? de perder la otra llave y cuando fui a buscar la, la segunda llave me encontré con la primera, pero si yo hubiera entregado esto antes de dormir probablemente no estaba buscando la primera llave, ni la segunda, ni ninguna, porque me hubiera olvidado. Entonces eh, se puede usar para lo cotidiano, ¿no? para cosas sencillitas como esto de voy a dar un examen, entonces entrego todo esto que estudié antes de dormir, y algunos usan la palabra para mi mejor futuro. No es lo que yo prefiero hacer, yo prefiero directamente entregar algo que es conflictivo o alguna situación que me preocupa o alguna enfermedad. Lo entrego antes de dormir y no se lo entrego a mi doble cuántico, que soy yo misma en otro espacio-tiempo. Acuérdense que no estamos hablando de nada ajeno a nosotros, somos nosotros en otra en otra manera de percibir la realidad pero que no lo podemos tocar. Es como si yo, como les dije la otra vez, llamara de un celular a otro. Bueno, yo voy a llamar a mi celular ¿no? y le voy a hacer una pregunta. Y le voy a decir, bueno, hoy tuve un conflicto, hoy me peleé con mi hermano, con mi amigo, con mi novio, con mi marido, ¿no? y no sé cómo resolverlo. Bueno, sabes qué? Como yo proceso muy lento y estaría, y, y, y tardo un millón de veces más que yo mismo en el en, en este, en otro celular... Le voy a dejar mi inquietud y le voy a decir, eh, ¿cómo sería resolver esta situación? Yo voy a entregar esta situación conflictiva con mi hermano, con mi jefe, ¿no? Tenía una consultante ayer que me, me decía de tener una situación conflictiva con el jefe. Y justamente me, me, me llama hoy para decirme, ¿no sabes el sueño que tuve? No sé si tuvo que ver con lo que pasó ayer. Y, y le salieron un montón de nuevas situaciones en base a todo lo que hemos estado hablando ayer que le ayudan a resolver ese conflicto, a entenderlo, a llevar a tener conciencia de eso. Si, por ejemplo, ella antes de dormir no hubiera hecho esto de entregar la situación o ponerla a disposición del otro procesador y llamar por teléfono y decirle, hey, te dejo el volante, ocúpate vos, y probablemente se iba a despertar y no se iba a acordar del sueño o no le iba a agregar nada y se iba, iba a seguir su vida como si nada, ¿no? Dentro de los programas, ese. Pero si nosotros de repente. Nos damos cuenta que la manera en la que nos habla el, el, el, eh, nos, nos hablamos a nosotros mismos en dos espacios-tiempo distintos es entender que eso es subconsciente o hay partes nuestras que son inconscientes inclusive y que lo que tenemos que hacer es entender que se comunica por intuiciones. ¿sí? Las intuiciones vienen del futuro, frecuencia veloz. Por instintos, o sea, por programa de supervivencia, o sea, me dan una respuesta como reactiva, ¿no? Yo tengo alguna, alguien que me ataca, tuc, me defiendo. Ahí me respondió el, el doble cuántico, por instinto. Ahora, de repente, tengo una intuición de que esa persona es buena persona y que puedo hacer un buen negocio, que no me va a jorobar. Eso fue intuición, ¿sí? Capto en alta velocidad, me llega atrás del agua del cuerpo y me da buena vibra, ¿viste que decimos buena onda, mala onda? Sí. ¿Mm? Bueno, y de repente, o por ejemplo, estoy... A ver, miren qué, qué ejemplo tan fácil de entender. ¿No les pasa a veces que si ustedes, no sé, si yo estoy embarazada, voy a ver a todas las chicas que están embarazadas y digo, ¿cuántas chicas embarazadas que hay? <risa> si yo, por ejemplo, estoy con, eh, no sé, estoy rengueando, estoy con un yeso, de repente me aparece mucha gente con yeso rengueando. Eh, si yo estoy con algún, no sé, con unas ganas de comprar un auto, justo me aparece el que me gusta, todo el auto que me gusta me aparece en todos lados. O las personas que me encuentro justo me hablan del auto que me gusta o me dan información sobre autos. ¿Por qué? Porque mi cerebro procesa muy lento y tenemos una atención, atención muy, pero muy limitada. Entonces, donde yo pongo mi atención, donde pongo la flecha, donde pongo la bala, ahí es donde va a venir el doble cuántico permanentemente a traerme respuestas. Entonces, mi atención va a ir automáticamente, por lo que me trae el doble cuántico, mi atención va a ir dirigida ¿no? a resolver ese problema o esa situación que tengo en mi mente. Por ejemplo, comprar un auto nuevo y ver eh, a ver qué autos hay en la calle. Entonces me la voy a pasar todo el día mirando autos. Y digo, uy, mirá qué casualidad, justo apareció fulano que está vendiendo ese auto usado, que es el justo, es el auto que me interesa. Pero es porque en permanentemente estamos en interconexión con nosotros mismos en otra velocidad. Se guarda esa información en el inconsciente, es como si yo le dijera una orden, por favor, ahora estar atento a... A autos de tal marca. O por favor, ahora estar atentos a, no sé, cómo sería resolver la relación con mi jefe. Entonces, de repente me voy a dar cuenta que, que hay un, no sé, que, que hay una información, como me contaba mi consultante ayer, que no se había dado cuenta de cosas que le estaban pasando que tenían que ver con estar llevándose mal con el jefe. Y de repente se empieza a dar cuenta. ¿Por qué? Porque puso la atención ahí, nada más. Y la atención es muy limitada y va de, la, de las no sé, 12, 14 horas que tengamos de vigilia o lo que tengamos de vigilia, va a estar poniendo la atención en esos temas, porque yo ya me lo grabé, o mi doble cuántico está pendiente de resolver eso. Entonces me van a venir sincronizaciones, caso, lo que yo llamo casualidad, pero básicamente es nada más que me está devolviendo, la. me está contestando la pregunta que yo hice. Entonces, si yo esto lo hago durante el día, y sé que Cualquier cosa que, que le diga a mi doble cuántico que resuelva, el doble cuántico se pone ya a buscar en, en la memoria, no mía, pero de todos los organismos vivos que hubo en el planeta, desde la MEVA hasta hoy, posibles respuestas y de repente voy a decir, oh, mira, se me acaba de ocurrir una solución que nunca antes se me había ocurrido. ¿No? Pero lo que tenemos que saber es que procesa más rápido que nosotros y que lo mejor que podemos hacer es soltar una vez que sabemos que queremos, soltarlo y entregárselo y decirle, che, toma el paquete, andá y, anda y ocupate vos. Che, pibe, sí es mi che, pibe. Solo que el che, pibe, y por eso digo que tenemos que saber cómo funciona, es literal, es literal, quiere decir que si yo, por ejemplo, eh, digo, soy una estúpida, me empiezo a creer que soy estúpida, el, el inconsciente no, no lee doble intención, la ironía no la capta si es como un nene, no capta la ironía es literal, por ejemplo yo digo, no a la violencia eh, no a la guerra entonces el inconsciente tiene que crear la imagen de, de guerra o el doble cuántico tiene que ¿no? pensar en guerra, no, no piensa pero imagina, pone una, una imagen de guerra para poder negar la guerra o para poder oponerse entonces por eso digo, ojo con todas estas campañas del de virus o de, de la violencia contra la mujer o de la guerra, porque cada vez que tenemos que oponernos, para el inconsciente, que para poder oponerse lo tiene que pensar, crear o digamos, imaginar, ¿no? Entonces, eh, no es que piensa, perdón, lo, lo, lo procesa, lo imagina, trae. Es como si yo dijera que la computadora, la, la PC piensa. No, no piensa. Yo le digo, tráeme la foto de mi nene y me la trae, porque obedece mi orden, ¿sí? Bueno, el inconsciente tiene como... El inconsciente y el subconsciente tienen como programitas que funcionan solos, no, por sí mismos no, no, no, no, no están pensando, sino que procesan lo que yo les pido. Y además procesan los programas inconscientes de supervivencia. Entonces, ojo, porque entonces, si yo quiero que haya paz en el mundo, o si yo quiero que, eh, no, decimos, eh, si decimos... Eh, que el virus, eh, que no haya virus o que haya salud, el inconsciente entiende que hay enfermedad y tiene que imaginar enfermedad para luego pensar en que eh, haya lo opuesto a la enfermedad, que es la salud. no Entonces, eh, el tema es no oponerse, sino como construir en positivo, eh, pero no el positivo como oposición del negativo, sino como construir en términos, por ejemplo, de... Paz, eh, tranquilidad, amor, armonía, bienestar. Entonces, si yo construyo mi realidad en esos términos, no estoy permanentemente pasando de un polo al otro y creando futuros negativos para poder oponerme. Entonces, no tengo que pensar en guerra para poder generar la paz, sino directamente, no digo paz. Me conecto con, o, o elevo mi frecuencia o traigo una imagen de paz. Entonces, eh, es mejor si llega a aparecer muchas imágenes sobre violencia o guerra o enfermedades, o en este caso virus, bueno, elimino esas imágenes, o digo, elimino esos futuros potenciales. Entonces ya no quedan dando vueltas en la memoria, sino que así como yo lo pensé, yo misma lo puedo eliminar. Eh, porque... Habíamos dicho la otra vez que cada pensamiento, según esta ecuación ¿no? de, ener de energía igual a mc al cuadrado, energía igual a masa, cada pensamiento existe como partícula onda de información y energía. Entonces yo lo creo, yo lo elimino. Es medible hoy, hoy en día es medible. O sea, estamos hablando ahora de física cuántica, no no física newtoniana. Física cuántica dice que o sea eh, una partícula está siempre conectada con otra, somos dos todo el tiempo, a nivel subatómico y también a nivel macro, y que lo que le pasa a una partícula automáticamente le pasa a la otra, que están conectadas, nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo energético, y nuestro cuerpo energético tiene un cuerpo físico, que somos nosotros, somos nosotros desdoblados, y ahí viene esto de estar desdoblados o le de desdoblamiento, no estamos percibiendo realidades en distintas frecuencias, en distintos espacios-tiempo, simultáneamente, Pasado, presente y futuro en frecuencias más veloces ocurren en simultáneo. En las conscientes no, en las conscientes el pasado ya pasó, el futuro no llegó, pero ¿por qué? Porque mi procesador es muy lento. Entonces solo puedo tener como en una pantalla de cine, ¿no? ver pasar, ver pasar y ver el transcurrir muy lento. Pero a nivel inconsciente, como cuando vamos a dormir y soñamos, nos ocurren imágenes del pasado mezcladas con cosas que no ocurrieron, todo en el presente del soñante, ¿sí? Entonces, en el presente nosotros podemos acceder al pasado y al futuro simplemente observando cosas en el presente, como si el presente fuera una pantalla de cine y proyectáramos imágenes del pasado o imágenes del futuro. ¿Se entiende ahora? Eso a nivel del doble cuántico o a nivel del de subconsciente. Y a nivel presente, a nivel consciente y a nivel racional, ahí sí podemos decir, bueno, el pasado ya pasó, el futuro no llegó, porque este procesador es tan lentito, que eso es lo que lo que ocurre en contados segundos Mali Vitale María Laura Vitale nos hablará de con qué fuerza con qué mecanismo o con qué instrumento podemos hacer esa programación y ayudarle pegarle un empujoncito a nuestro doble cuántico darle herramientas presentarle algunos eh, instrumentos básicos para que él nos ayude a desarrollar nuestros propósitos nuestros sueños el mejor eh, bienestar o como nos decía anoche el maestro Víctor Gutiérrez el mejor bien ser no solamente es bienestar sino el bien ser hablamos con Mali Vitale aquí en el virus de la felicidad desde Argentina